¿Cómo hacer efeito de clonaje en Cadden Live? ¡Vamos de una! Pues ya acá en Cadden Live, entonces para hacer efeito de clonaje más que ya, efectos acá en el editor es bueno marcar el tiempo exacto ahí, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer dos tomas y marcar bien los tiempos de, de hablas. Entonces, yo he hecho acá una toma bien sencilla. Entonces, es fácil de marcar el tiempo, pero si tú quieres hacer una toma más larga, yo he dejado, por ejemplo, acá, he hecho lo mismo con Shotcut, he hecho una toma un poco más larga y la, y la cosa es sincronizar bien los tiempos de hablas Y esperar los mismos tiempos ¿no? de los dos personajes supuestos ahí, ¿vale? Então, já acá, com as duas tomas hechas, então eu vou apagar uma para que veja. E espere, aí, não. vale E agora voy vou liberar de arriba, cerrar de abaixo. Mas acá eu estou marcando o tempo, mesmo. vale porque es chiquito no pero en shot que yo he tenido que marcar con cronómetro y todo entonces una más larga más compleja mucho más todavía ¿no? entonces con las dos tomas hechas yo sobrepongo acá ¿no? cada una en una línea de tiempo entonces qué voy a hacer en ese clip de arriba yo voy a agregar el efecto eh, Máscara alfa rectangular, ¿vale? Entonces, recuerde, el clip de arriba siempre va a quedar, él sobrepone, ¿no? El de abajo. Entonces, yo voy acá, recortar a derecha, y mira, me aparezco ahí, ¿no? Porque yo estoy revelando el clip de abajo acá, ¿vale? Vale. Então eu poderia ver isso com a opção recortar assim. pelo o que passa é, mira como queda daqui o centro, não? Na opção recorta eu não tenho nenhuma outra função. Pelo, em lá fu função máscara alfa retangular, eu tenho essa função aqui desenfocar, mira. Então se mira esse, esse centro aqui, mira, vê Então eu desenfoco, eu posso desenfocar mais cá, Ele vai expandindo, não? Então a desenfoca um pouquinho acá hasta que ele dá uma regulada aí nesse centro e já está. Então o ideal é fazer uma iluminação bem pareja aí, assim. Para que não tenha muitos problemas. Mas isso aqui já dá para dar uma, uma boa arreglada aí. Vale. E, bom, bueno, é isso. E o clipe, aqui, o clipe que é de aí, né? Como você vê? Y en vale. He dicho cualquier cosa, ¿no? pero si tú haces una buena historia ahí, es que es bacán. Es eso. No te suscribirte. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.